de la amistad Oh, tengo tanta hambre Siento como si tuviera un agujero negro en el estómago Necesito algo de fuerza viviente ahora En la tierra hay suficiente fuerza viviente como para una fiesta Pero esos dainos caballeros se han interpuesto Dragon Dijeron algo sobre los Taino Caballeros. ¡El dragón ciudadano! ¡No! ¡Hagas lo que hagas! ¡No lo mires a los ojos! Ah, ah, ah. ¡Cubarden! Yo convertiré a esos Taino Caballeros en Taino Palmo. Tengo viejos asuntos que arreglar con ellos. ¿Piensas en un pequeño dragón ciudadano? ¿Diamante Rigo? No es un momento para venganzas. Tal vez algún día te vengarás. Ahora necesitamos la fuerza viviente de la Tierra. Así es, Eminencia. Como siempre, su luminosidad brilla como un faro, iluminando en la oscuridad del universo. Cuando el Magnífico habla, debes escuchar, Gigano. ¿De dónde crees que viene nuestro poder? Ah, dímelo. ¿O algo que dije? Fuerza viviente va. Yo soy un guerrero y mi enemigo es el jefe de los Dino Caballeros, Tirano. Nuestra lucha comenzó hace 65 millones de años y ahora es el momento de acabarla. Será cuando yo diga que es el momento, mis órdenes son... ¿Órdenes? Yo no acepto órdenes de nadie, ni siquiera de ti. ¡Sufre las consecuencias! ¿Eh? No esperaré más, Tirano. Debemos averiguar por fin quién es el mejor guerrero de todos. Espero que a Tirano y a los otros les guste esto. Deben estar muy hambrientos. Increíble tener amigos tan especiales. Tirano es grandioso. Gracias, Kaito. ¿Qué? No entiendo qué fue lo que hice. Nos alertaste sobre el peligro. Sin tu ayuda no habríamos llegado a tiempo. Los Daino Caballeros fueron increíbles. Enviaron de regreso a sus dragos directo al sitio de donde vinieron. ¡Espada de plata! Ah, desearía ser tan valiente como él. Tal vez sea algún día. ¿Quién sabe? <ríe> ¡Ah! El pobre Kaito se cayó y se lastimó. La gente que no mira por dónde va siempre tiene accidentes. Eres patético, Kaito. No, eso no fue un accidente. Tú lo hiciste a propósito. Oye, yo no hice nada, tonto. No es culpa mía que fueras tan rápido y regaras todas estas cosas por la calle. Lindo sitio para hacer una ensalada de frutas. ¡Ah! <risa> Métete en un agujero, Kaito. Eres como una de esas marmotas que temen a su propia sombra. <risa> Tú eres quien debería meterse en un agujero, cabeza hueca. ¿Mm? ¿Rina? ¿Cómo lo hiciste esta mañana? ¿Mm? ¿Lo recuerdas? <risa> Tuviste tanto miedo de luchar contra mí. Mi... Y ahora te desquitas con Kaito. Si quieres quitar con alguien, ¿por qué no lo haces conmigo, ah? ¿eh? Veamos, cuán Valiente, eres muchachote. Ah, está bien. No necesito tu protección. ¡La hermana grande! ¿Por qué no puedo protegerlo?! ¡Hay muchas chicas que podrían hacerte papilla por meterte con niños débiles y pequeños! Ruina, ¿te importaría no referirte a mí como débil y pequeño? Oh, lo siento! No dije que eras débil en el sentido de que no eras fuerte, Kaito. Ah. A propósito, ¿dónde vas con esas cosas? ¿Desde cuándo te convertiste en un repartidor de piñas, ah? Gracias por todo. Solo son para mí. ¿En serio? ¿Qué? Sé que algo extraño te pasa con solo verte la cara. Te conozco desde el jardín infantil y nunca me has engañado. Dime, ¿qué estás tramando, Kaito? Tú sabes, nada en realidad. No le mentirías a tu vieja amiga. No, por supuesto que no. ¡Dime la verdad! Oh, bueno, está bien. Pero verás, no vas a creerme del todo. Bien, déjame aclarar esto. Unos fósiles de dinosaurios cobraron vida y te los viste pelear. Sí, son los dino caballeros que defienden la tierra. Oh, okay. tú eres Inventa. el encantador cuando inventas historias. Es verdad, es verdad. Te lo voy a probar. ¿Ah? ¿Lo probarás? ¿Cómo? ¡Oh, qué bien! ¿Estos son los artefactos que quiere que analicemos? Así es, son extremadamente raros y bastante misteriosos. Los desenterramos del mismo sitio donde encontramos los fósiles de dinosaurios que están en exhibición en el museo. ¿Qué le parece, profesor? ¿Tiene alguna idea de su origen? Bueno, parecen ser implementos. Eh, tal vez sean herramientas para cortar. Parecen espadas pequeñas. Exacto, pero ¿cómo explicar la presencia de espadas en una era prehistórica antes de la evolución de los humanos? Es bastante intrigante. ¿Quién las crearía y por qué motivo? Es exactamente lo que queremos averiguar. Mi equipo de investigación es el mejor del mundo. Déjelo en nuestras manos. Llegaremos al fondo de este asunto. Eh, tenga cuidado. Con, con cuidado, por favor. No se preocupe. Tomaremos las precauciones. ¿Tienen que golpearlo con un martillo? Es un pequeño mazo de madera. Esto no está bien. No está nada bien. Se están llevando las dinodagas. Tenemos que recuperarlas y rápido. No hay problema. Yo atraparé a esos científicos con mi látigo. Me temo que eso no será posible, Sable. No tiene suficiente energía para luchar. No nos hemos recuperado de la última batalla. Y sin esas Dainodagas nunca nos recargaremos. Ellas son nuestra fuente de poder. Necesitamos un guardián para las Dainodagas, pero ¿quién? Oh, ¡Hola, Kaito! Hola, doctora. Te estoy volviendo un gran admirador de dinosaurios y me alegra ver eso. Quería mostrarte unos artefactos especiales. ¿En serio? Sí, pero justamente ahora se los van a llevar a otro sitio para analizarlos. Podemos ver a los dinosaurios que caminan y ahora. Oh. Oh. Estamos listos para. Partir. ¡Oh, ya voy! Hoy está cerrado, pero lo dejaré está pasar a ti y a tu amiga. ¡Muchas gracias! Ay. No digas nada, Rina. ¿Por qué tengo que guardar esto en secreto? Las Dainodagas ya no están. Aplastaré a cualquiera que se acerque a ellas. No puedes ir por ahí aplastando humanos, Estego. ¡Debemos protegerlos! ¿Crees que no sé eso? Nací hace un millón de años. No fuiste engendrado, fuiste empollado. Y conociéndote, lo más probable es que haya sido de un huevo duro. Ah, mamífero de boca grande. ¡Ja! Escuchen. Ella dijo que no había visitantes, pero, visitantes de... pero sé que hay alguien ahí. Te dije de quién se trata, no, pero, pero no papi, quieres papi, creerme. ¿Ah? ¡Oh, eres tú, Kaito! ¡Te necesitamos! ¡Oh! ¡Es cierto! ¿Dainodagas? ¿Qué son? Están hechas de una fuerza viviente cristalizada. Las necesitamos para recuperar nuestros dainopoderes. Ah, ¿Pero por qué? ¿Son mágicas? No, pero sus científicos no han descubierto aún esos poderes sin los que nosotros no podríamos sobrevivir. Tú eres nuestra única esperanza, ¿podrías conseguir esas Dainodagas? ¿Te refieres a mí? Sí, por supuesto, Kaito. Tú eres el indicado. Si los Dragon se presentan, nos destruirían Kaito y eso sería desagradable. Oh. Todo depende de ti. Necesitamos esas Dainodagas, Ayúdanos. ¿Pero cómo les quitaré las Dainodagas a esos científicos? ¡Es fácil! Ay. Vamos Kaito, tienes los mejores amigos del mundo. Debería decir los más grandes, eres el único humano en quien confían. Tienes que creer en ti sí mismo. Podemos hacerlo. Sí. Los humanos son tan débiles. En verdad crees que puedan ayudarnos? Hay algo especial en Kaido. Creo que él mismo se va a sorprender. ¡Fuerza viviente! ¡Fuerza viviente! ¡Vamos, miserables al lado! ¡Muevan sus colas! ¡Muevan sus colas! Así con seguridad los van a atrapar. Cuando comiencen a festejar no aparecerá corriendo... ...directo hacia mí. ¡Oh! ¿Qué son esas cosas? ¡Wow! Esto se ve mal. ¡Hay fuerza viviente aquí! ¡Ve por ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No tenemos la energía para luchar. Escuchen, si unimos nuestros poderes, tendremos suficiente para un Daino Caballero. Bien pensado, Bracio. Pues yo estoy listo, deseoso y disponible. Ese tiene que ser tirano. Es el más poderoso de todos nosotros. ¿Y yo qué? ¿Acaso soy un simple aperitivo? Muy bien, todos. Demen su energía. ¡Daino poder! ¡Daino Estás con nosotros o no. Por supuesto que lo estoy. Daño poderes. Vamos a manejar cosas. Vamos, vamos. ¡Ah, no, ¡Ah, no! Ah, ah, ah, La niña está bloqueada. Ah, ah, ¡Tenga cuidado! Ah, ah, ah, ah. Oh, espero que las espadas estén bien Olviden las espadas no, Corran ¿A dónde van? Regresen aquí, no pueden dejarme ahora oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh Santo cielo oh, Regresen, espérenme oh, no, parece un accidente ¡No vayan allá, chicos! de la vuelta! salgan de aquí mientras puedan! ¡Devuélvanse! ¡Ragos, no, por favor, ¡Debían ser los cansantes de esto! ¡Nina, oh. ayúdame! ¡Espera! ¡Ya voy! Ah, ¡Está muy pesado! ¡Toma! ¡Esto ayudará! ¡Un poco más! ¡Lo tengo! Oh. ¡Tirano! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ya tenemos las dinotagas! ¡Excelente! Ahora deben ayudar a los otros dinosaurs a recargarse ¡Está bien! la energía. Sí. Kaito, Rinne, tienen que apresurarse. Nosotros están esperando. Yo me haré cargo de los Dragosaurs. Bien. Oh, tu bicicleta ya no sirve, Kaito. Yo iré. Tú quédate aquí. Pero bien. Yo ayudaré a Tirano. ¡Bien! Está Protegemos la fuerza viviente de la Tierra! ¡Está solo! ¡Atrapémoslo! ¡Ah! <tose> ¡Es muy fuerte! ¿Qué es eso? Ha pasado mucho tiempo, tirano. 65 millones de años. Pero no eres bienvenido aquí, cigano. Bienvenido no, aquí estoy. Y estoy dispuesto a vengarme. Zaino tirano, poder de mis ancestros. ¡Espada, Espada de plata. Zaino caballero, listo. Es tu fin. ¡Puedo esperar más! ¡Aún día. Oh. ¡Aléjate de aquí! ¡Nunca le des la espalda a Silvano! Oh, ¡Oh no, tirano! ¿Qué debo hacer? ¿Qué? Yo, todo depende de mí! ¡Eso oh. ah. es el de hacer eso! ¡Ahora mismo nos ah. llegamos a todo nuestro planeta! ¡Váyanse! ¿No me han escuchado? ¡Desde esto! ¡Una mosca! Sí, sí, ¡Ven, dije. Ah. Sigo creyendo que deberían haberme enviado. Odio las esperas. Danles una oportunidad, tengo este Ya vendrán. Aquí están. Las hay las Las tengo. Tienes que concentrarte, Rina. Puedes hacerlo. Lo haré. Esto es demasiado Ay. fácil Un gran guerrero nunca se queda sin energía Ay. Pero como siempre he dicho, tú no eres tan grande, ¿verdad? <risa> razón, necesito recargarme Kaito, tienes que activar tu Dainotaga Kaito, ¿puedes escucharme? Sí, te escucho. ¿Qué quieres decir con eso? Las Dainodagas no son solo transmisores, son también fuentes de poder. Te diré más cuando llegue. Voy en camino y deberías verme. Nadie ha viajado aquí por una calle principal. Kaito, usa la Dainodaga para ayudar a Tirano. Llegaremos allí enseguida. Ahora, activala. ¿Cómo la activo? <risa> <risa> Focaliza tu concentración Tirano cree en ti, recuérdalo, puedes hacerlo ¡Tirano! Ahora, él te necesita, Kaito ¡Apresúrate! Tú me venciste tiempo atrás Pero ahora todos pueden ver quién es el mejor guerrero Tal vez tenga razón Eres como una de esas barbotas que te amenaza a su propia sombra Y ahora te acabaré Uh, espera un momento. no poderes! Muy bien, ya recuperé mi poder. Entonces tendrás ninguna excusa cuando te aplaste como polvo ¡Oh, Dinosaur! Estamos aquí para proteger la fuerza viviente de la Tierra. ¡Prepárense para luchar! ¡Dino ¡Poder de mis ancestros! ¡Tisera, las ancestrales! ¡Hermosas decesos! ¡Dino caballero está listo! ¡Dino sabe! ¡Poder de mis ancestros! ¡La Daino Caballero, listo. Daino Espejo! poder de mis ancestros. Esqueleto Revolucionario Escego, Daino Caballero, listo. Daino Frank, poder de mis ancestros. Hacha de la Fortaleza, Daino Caballero, listo. Daino Tera, el poder de mis ancestros. Tera, Tera, Daino Caballero, listo. ¡Daino Mamur, el poder de mis ancestros! ¡Mamur, colmillos vigorosos! Daino, ¡Daino, caballero, listo! ¡Sabes, su interrumpida! ¡Nos vemos! ¡Vuelta! ¡Y grito! ¡Buen viaje! No. ¡Otra vez! ¡El Pano de Plata! Esta vez has tenido suerte, tirado. Sí, cómo no. Yo tenía razón, cigano. Mira a dónde te llevó la ansiedad. Diamante Ryugo. Ya no eres útil en la tierra. Regresa no ver, enseguida. No aún puedo derrotarlo. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. no de aquí! Lo hicimos, lo hicimos. Estuviste grandioso, Kaito. Muy bien. Seremos no amigos hasta el final. Tal vez salvamos la tierra, pero ustedes nos salvaron a nosotros. ¡Bien hecho, chicos! ¡Ustedes activaron las dagas justo a tiempo! Kaito, Rina, ustedes son nuestro lazo con el mundo humano. Es por eso que les encargamos la custodia de las dagas a ustedes dos. ¡Contamos con ustedes! Con el tiempo, ambos aprenderán los poderes de estos antiguos artefactos y descubrirán sí. sus misterios. Cuidaremos de ellas, tirano. Las usaremos solo para proteger a nuestro planeta Tierra.